Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con la siguiente parte de estadística. No olviden que estamos trabajando todo lo que tiene que ver con datos no agrupados. Esta vez nos concentraremos en todo lo que tiene que ver con la parte de media, mediana y moda. Así que no siendo más, comencemos. Para ello vamos al computador para comenzar a desarrollar el ejercicio. Antes de comenzar, quiero recordarles que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Y para conocer un poco más de la empresa, no duden visitar a través de su página web. Aquí podrán encontrar todos los servicios y todo lo que maneja la empresa. Los podemos ver acá, industrias el reflejo industriaselreflejomanizales.com Acá pueden encontrar todos sus productos. No olviden que es una empresa que maneja todo lo que tiene que ver de nivel hogar y también para instituciones. Acá podemos ver diferentes de sus productos. Y no olviden que los pueden contactar a través de la misma página web o del teléfono que se encuentra acá o también lo pueden hacer a través del WhatsApp. Allí pueden contactar para averiguar más acerca de todos los servicios y productos que maneja. Ahora sí, empecemos con el tema del video. Tenemos lo siguiente, vamos a empezar analizando cada uno de estos datos que tenemos acá. No olviden que ya hemos calculado varias información como las frecuencias. Recordemos que estamos la frecuencia la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada. Ya todo esto ya lo hemos visto. No olviden que si tienen alguna duda con estos conceptos, pueden revisar los videos anteriores para que no se pierdan a la hora de desarrollar todo este manejo de tablas de frecuencias. Ahora, vamos a analizar lo que tiene que ver con la media, moda y mediana. ¿Qué es lo concerniente a este tema de este video? Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Para calcular la media, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar la marca de clase que tenemos y la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar aquí, vamos a copiar esta formulita, voy a poner esto, lo voy a copiar a este ladito, para crear una nueva fórmula. Y vamos a llamar lo siguiente, va a ser el xi por el fi. Xi por fi. Eso va a ser nuestro cálculo ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicaremos todo lo que tiene que ver con la marca de clase por cada una de las frecuencias que tenemos. Entonces, vamos a llamar la marca de clase y vamos a multiplicar la frecuencia absoluta. Eso lo vamos a hacer con cada una de estas filas hasta llegar al final. Entonces, para que se cumpla, vamos a arrastrar hasta la parte de aquí abajo y vamos a seleccionar esto para que quede en una forma de cuadrícula. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora vamos a sumar todos estos datos. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a decirle a esto que lo seleccionamos. Y le vamos a decir autosuma. Y este valor es, va a ser nuestro dato de interés. Pongámoslo con un colorcito azulito. Entonces, ¿qué es la media? es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, pero todos sus datos sumados. O sea, que es la sumatoria de estas multiplicaciones. Entonces, vamos a llamarlo acá. Entonces, sería el valor de la sumatoria de haber multiplicado la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta. Y a esto lo vamos a dividir, ¿por qué? Por la cantidad de datos. En este caso, pues ya sabemos que el total de datos son 50. Eso vamos a dividir entre 50. Y aquí vamos a calcular nuestra media. Ahora, calculemos la moda. No olviden que ya hemos calculado la media. O sea, que nuestra media fue de 648 horas. para que la tengamos en cuenta como la respuesta. Vamos un colorcito. Puede ser así. Ahora vamos a calcular la moda. ¿Qué es la moda? es el dato que más se repite o la mayor frecuencia. Entonces, como podemos mirar, analizamos los datos de la frecuencia y vemos que el que más se repite, en este caso, la mayor, el mayor sería 11. Pero a ese le corresponde una marca de clase que sería este valor. Pero puede ocurrir que existan una infinidad de valores acá. Entonces, ¿qué se hace para calcular más rápidamente? Decimos igual max y buscamos toda la columna en este caso donde está la frecuencia seleccionamos todos los datos de nuevo iría hasta el último valor que sería este y vemos que el valor nos da 11 ese no es el valor de la moda sino que le corresponde el valor que se encuentra aquí aledaño. en este caso sería 700, Se quiere decir que para este valor esta es la marca de clase entonces eh, esta sería nuestra moda, en este caso sería de 700 o sea que este es el valorcito de la moda y aquí hemos encontrado el valor de la moda ¿qué nos está faltando? solamente encontrar el valor de la mediana. ¿Cómo sacamos la mediana? Solamente tenemos que tener en cuenta que debemos partir a la mitad la cantidad de datos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que va a ser igual a la cantidad de datos y lo vamos a dividir por 2. Esto nos da el valor de 25, pero... No va a ser la frecuencia como tal, sino esa frecuencia acumulada. Hasta que llega al valor de 25. Entonces vamos a ir mirando la frecuencia acumulada. Entonces tenemos acá 5. No nos sirve. 12. No. 22. Todavía no lo acoge. Ahora miramos este valor. 33. Este valor sí lo acoge porque estaría después del, del 25. O sea que aquí estaría contenido... El valor de 25. Pero no olviden que este no es el valor de la mediana. El valor va a ser el que le corresponde a la marca de clase. Respectiva en este caso. Para esta frecuencia acumulada. La marca de clase coincide con la moda. O sea que también equivale a 700. Vamos a poner acá. Que la mediana es de 700. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos una media que vale 648 una moda que es 700 y una mediana que también es 700. Aquí hemos encontrado los valores de cada uno de estos valores, de cada uno de estos datos que ya hemos encontrado anteriormente. Con esto daríamos por concluido esta siguiente parte del curso de estadística, en este caso de datos no agrupados. La próxima semana veremos cómo calcular todo lo que tiene que ver con medidas de tendencia. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con varianza, también con desviación estándar. Y vamos a seguir profundizando un poco más acerca de todos estos datos no agrupados. Así que, genios, los espero la próxima semana para que sigamos avanzando en este curso de estadística. Quiero aprovechar para pedirles disculpas en vista de que no se ha dado continuidad a los temas en esas semanas anteriores. Pero espero ya